Bueno, muy buenas noches Llegamos acá al partido del Tigre Urlingham viene, va a jugar Contra Deportivo Tigre En el segundo amistoso de la temporada esta 2021 que recién está arrancando Muy buenas tardes, buenas noches, perdón Muy buenas noches, estamos acá en la localidad de Tigre Como bien dice Federico Desde el club Deportivo Tigre Estuvimos averiguando porque fui al buffet Y vi una vitrina llena De premios, entonces pregunté ¿Cuántos años tiene el club? Y es un club de 95 años Además, este partido se lo dedicamos a Jacinto Luque, campeón del mundo en el 78, cinco veces campeón con River Plate, jugador de Racing, jugador de, Ra de Rosario Central, jugador de Chacarita y jugador de Unión, que falleció lamentablemente víctima del coronavirus. Así que se lo dedicamos a la memoria de él. de las alegrías que nos dio siendo el primer campeonato mundial de Argentina y que él estuvo presente voy a ir pasando los links link, y bueno acá estamos, muy linda cancha muy lindo lugar le damos la bienvenida al Deportivo Tigre que va a estar en la división D de Futsal AFA va a estar, va a estar con Vélez, va a estar con Juventud Unida de Ciudadela, capaz lo vamos a ver seguido este partido está auspiciado por Pet Store, el shopping de tu mascota por Chisa Fiesta, después vamos a estar en detalle, Candy Market, Barón 7, Lema Seguros y El Carancho. Luego entraremos en detalle de lo que son los auspiciantes que nos acompañan. Estamos con el cuarteto, estamos con Dylan, estamos con Ariel, estamos allá con Tate, estamos con Nico Caruana y en el arco el mono. Se viene Tate por la punta. Puede disparar a ver. Bien, la marca del local. Es corner Y ya empiezan los saludos Agustín Ferreño. Marcos González, vamos al triángulo. El director técnico del Club Deportivo Tigre es Gastón Ferrer, que la tiene ahí en. Ahí lo están viendo. Tuvo su paso por Hurlingham hace unos años atrás. Disparan al arco. Buena tajada del arquero del triangulito. Federico en este momento la voz de él no se está escuchando porque él se está dedicando a pasar lo que la gente quiere. La gente lo quiere ver. ¿Qué quiere, quiere los Link? Lindo partido. Hablamos con el juez del encuentro. Antes de empezar. Vamos de Dylan. Vamos, Dylan. Va tocando con Tate, abre, abre con Nico sí, no, pesas. A ver, beta, a ver, a ver, a ver. Opción, opción, muy bien. Le da opción el Tate. Juega de vuelta para Nico, Nico para Poroto. Se viene de vuelta para Nico. Ahí, corta la defensa. Se viene la contra del local. Se viene 3 contra 2, puede ser. ¡Oy! Ahí está. ¡Oy! Gol de Deportivo Tigre gana, gana el local 1 a 0. Hablábamos con el juez y yo le tomaba el pelo y le decía Leo, están teniendo menos trabajo los jueces porque el futsal está más dinámico con menos falta. y él decía sí, se puede a la quinta falta le cobro penal me. Decía. Marco González, saludos a Gastón a ex compañero, tuvimos en Urlingan, Raúl Acuña, Guantomero. De vuelta, muchísima gente la que nos está acompañando. Miren, el otro día, en el primer tiempo, en el segundo tiempo del primer partido. El triangulito. ¿Cuánta gente nos vio? ¿Cuánta gente nos vio? Y casi las mil personas. Casi las mil personas. Impresionante. de el evento de boxeo amateur. Sí. ¿Cuántas personas? Tres mil personas. Impresionante. Impresionante. La verdad. Roba, roba por otro. Se viene Hurlingham. El remate. Bien. El arquero abajo. Corner. Corner para Hurlingham. Está viendo también mucha gente. del de, de, Deportivo. Le mandamos un saludo muy grande. Jorge Alberto Alfonso, vamos Esteban, Homero Al, Alfonso. Lindo partido, la cancha es amplia, hay mucho lugar. Entró Chile, se viene Chile. Uh. Entró Super Chile. Entró Chile, entró Homero. Estamos con Nico Caruana y estamos con Poroto. Agustín Sánchez dice vamos Urlinga, Jimena Júbel. Vamos, tanta suerte Homero. Vamos Mero, vamos Mero, la marca, ahí va. Bien, bien, bien. Estos partidos están buenos, son amistosos de pretemporada. El partido de tercera fue muy de ida y vuelta. Ah, 6 a 5 terminó el partido de tercera. 6 a 5. 6 a 5, partidazo. Entra Cuba. Hay una lluvia, hay una lluvia de corazones. Eh. Pa, boom, pa, boom, boom. De todo un poco. Agustín Silvio, dale, Homerito. Y muy bien. Ya se van sumando. Vamos, vamos, ahí va al uh, remate ¡Uh! bien parado el arquero, bien parado arquero muy el arquero bien, parado. bien parado es que el arquero esperándola para nosotros es un gusto y como siempre decimos así que querés ver futsal así que te gusta el futsal por, dónde lo, ¿Por dónde lo sí, ves es la única forma de que lo pueda ver el partido de futsal que vos querés es a través de la hora de Hurlingham, a través de todas nuestras plataformas pero en este momento estamos eligiendo como la más estable la de Facebook Podemos Después hacer. le vamos a decir a la gente que el pasamos el partido. Después nosotros lo que hacemos, yo por ejemplo en YouTube subí ya los dos primeros, los, el primer y segundo tiempo del partido del triangulito en la matanza. Chile toca con Poroto, Poroto que la abre con, con Homero, Homero goleador. Uy. El remate era del Chile. Mati Barrio, Mati Barrio. Vamos Mati, vamos Mati. Que se recupere, que se recupere del tobillo. Te mandamos un abrazo muy grande. ¿Qué te pasó, Mati? La Chile mejor. Y a ver, a ver, a ver. Se viene Burlingame con Cuba. Sigue Cubita. Abre con Poroto. Gol! ¡Oh! gol de Urlingan de vuelta. De vuelta. Está de goleador. Lo hizo Mero. Uno a uno estamos. Y Homero gente, Goleador. Homero Goleador, la gente ayer, anteayer fue que transmitimos. un sí, sí. imbancables acá con Homero, dale homerito, ¿Tiene hinchar, Homero. ¿Tiene, tiene hinchada Homero, eh? tiene hinchada Homero. Tiene hinchada propia el señor Homero. Tiene hinchada propia. Yo, es, que, es que yo agarré, yo agarré y le dije, Homero, le dije, le dije, nosotros te vamos a transmitir, así que le tenés que decir a todo tu público que qué. Que, que le dé me gusta a la página de La Hora de Ur, Está bien, bien parado Porque un ataque interesante Muy buen ¿Por me corta lo, ¿Por qué me corta lo que yo te dije? Sí, Ahí no está el te papá te... de Homero, bien hijo dice bien, Jorge hijo. Alberto Alfonso Le mandamos un saludo muy grande Después vamos Papu a hacer Mar... un asado <risa> Por todo esto tiene que bancarse un asado Claro, claro Está viendo ¿no? el monito Martínez también Le mandamos un saludo muy grande el monito que al final del partido nos dio una nota. Muchas gracias, monito, por la nota que nos diste. Gracias por bancarnos, monito. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, es un capo. Me cae re bien el monito. Vuelvo a decir lo que dije el otro día y, me, y soy reiterativo. Me está gustando cada vez más el futsal. Poca falta, mucho juego, como ustedes verán. Dilan Ariel. Observen eso y después cuando vean algún otro partido por ahí que usted ve que se ha portado, decimos, no, no, eso no es posible. Vamos Ariel, vamos Ariel. Y también sabemos que tenemos un. Bien Dylan, bien Dylan, bien Dylan. Desde Calafate, no. desde Calafate Santa Cruz, no. en el sur de la Argentina se están viendo. Impresionante. ¡Impresionante! ¡Al dúo! Somos mejores que los Pimpinela, nosotros. Bueno, tiro libre allá, bien lejos, <ríe> para Urlingan. Ya claro que me cruzo el cable... No, está todo bien. Ah, bueno. Yo, y yo me cruzo la pata. Todavía puedo levantar el pie, Federico. Estoy viejo, pero bien. todavía no, la no, rodilla no, no. me responde. Una la y otra dos. No, porque este año yo te tengo que llevar para todos lados Anda, no Vos me, me estás sacando el cubo ¿Qué le va a hacer? Yo me hago el boludo Pero a mí me gusta Saque de arco muy bien un Buen saque de arco ojo, Se viene ojo. Se viene ellos ¿Viene el mono? Muy no bien el mono Buena respuesta Se viene Ariel Ariel no, no, no, que la cambia Ay, no, no, Para Dylan no, que no llegó pura. Falta, falta un poquitito de precisión Pero estamos ¿eh? En el oeste está el ajite, En el oeste está el aguante Y ustedes saben bien Que en el oeste está el futsal Siéntanse orgullosos todos los equipos que hay en el oeste Y que para mí tenemos el mejor Futsal de Argentina, viejo Aguerrido, vienen a buscar acá Vienen, vienen de paseo Tipo supermercado a buscar jugadores A todo el oeste Se va la pelota lateral para Urlingan Defensivo en mitad de cancha Lo hacemos con Ariel Maldonado No, lo hacemos con Chile. que cambia el número 6 entra. Jorge Alberto Alfonso dice: va el asado no Vamos, problema. Mirá que lo dijiste en es vivo. Mi, ese es mi público. Mirá ese que, es mi público. Mira, hermano, que lo dijiste en vivo. <risa> ese es mi público. Muy bien, muy bien. Y todo esto nos permite hacer. Obviamente con protocolo. Claro, un asado con protocolo. Bueno, Chili, chili va tocando con el tate. El Tate con Dylan toca de vuelta para atrás para el para el, chile, chile, para el tate. Cantidad de gente viendo en vivo. Les agradecemos. Y la pelota llega todos. al mono. Hoy tenemos un mono en el arco. Y además le agradecemos a todos los que son de Hurlingham, los que son de Tigre, todos los que son fanáticos de futsal. Básicamente. Saque, saque, bien. Bien, Dylan, bien, Dylan. Jugadorazo. Dylan González. Proyecto de, de selección posta, ¿eh? te digo. Es joven. Hay que ver Acá lo madura. tenemos, el número 14. Pero me gusta, me gusta, me gusta. Se viene el local, se Qué viene bellísimo. el depor. Y saque de arco, córner. Córner, da el juez. Córner para el local, corner número... número... Como yo decía, número 365. Pero como si, sí, hacenme caso. Lo importante es... Toda la cantidad de gente que nos está viendo de Hurlingham, o que siguen a Tigre, o que lo ven simplemente porque les gusta esto que nos apasiona, que es el futsal, dinámico, rápido, miren, marca sin falta, perfecto. Lo que hay son por ahí, alguna falta técnica, pero no falta ruda. Todos quieren jugar, todos quieren ver qué hacen. Mirá, mira. Se, se, se viene, se viene, labre, se viene, se viene, labre, se viene, labre, se, viene labre, se viene, Dylan. Sí, sí, se sí, sí. Se viene Dylan, a ver, no. toca para atrás, abrí, bien. No, la dividió la pelota. Para el tate y es pelota para el local, para el deport. Puede pasar, puede pasar. Linda cancha. Linda cancha, lugar de sobra. Hay lugar de sobra, sale desde atrás. buena la expresión del juego. Bien, llega. Buena pared del local. Volvió a entrar por otro. Marca el Chile ahí. Bien armado. Está buscando el hueco. Vamos, sale limpio con Nico. Contate. Con Poroto sale Hurlingham. Sale Hurlingham desde abajo. Sale limpio, no se puede salir. Devidís la pelota al cuhete. Bien. Bien por otro, bien Dios por otro, sin falta. Ahora sí se viene por otro, ahí está, ahí está, ahí está. Y qué cura el juez. Pues. Ahora falta. Tiro libre para Burlingame. Y podríamos empezar con uno, uno, uno te pido. Está bien, vos manejame acá Dale. la carta y yo empiezo. Me acerca, un poquitito más cerca, perdón. Vamos, ¿eh? vos, tu voz acá. El shopping de tu mascota, Pet Store, Acuario, Peluquería Veterinaria y demás, Guardería Canina. Local impresionante en Delford 1.801, yo te iba anda a verlo, porque estás viendo la hora de Urlingan, andá a acompañar a toda esta gente que tiene, vamos por el tiro libre. Auspicio este tiro libre Pestor, entonces. Y también si querés fiesta, con Chisa Fiesta. A ver... ¡Gol! De Nico Caruana. Auspicio. Llega. Ahí estamos. A en Dos a 2 a 1 a Llegamos a Urlingham con los mejores combos, envío sin cargo. Seguimos el partido. Después la próxima van los otros. Buen tiro libre de Urlingan. Gol de Nico Caruana. Está ganando Urlingan. Está ganando Urlingan 2 a 1. Y abajo. Abajo. Tanta suerte. Abajo y tiro libre. Tiro libre le hicieron a Homero. Qué bien, qué bien, Homero. El tiro libre le hicieron a Homero. ¿Quién lo pisa el tiro libre? Para endulzarle la vida a Homero después de la falta. Somos tu mejor. Viste, somos lo mejor que hay. Candy Market promociones todas las semanas en avenida Vergara 400, 4802 entre lo que leo y lo que quiero ver, me distraigo pero ya no lo voy a hacer se viene ver, Homero, a ver, a ver, a ver. Homero, está intratable. está dulce Merito, porque eh. fue a Candy Market por eso está, está dulce Merito. Está. ¿y dónde queda Candy Market? Está, queda en Vergara 4802 en frente de la estación Ejército de los antes del Trencito y además se viste bien, porque se viste en Barón 7 bien el primer, fue el primer caru gol tiene razón el monito Martínez, fue el primer caru gol del año. El primer caru gol, porque ya tenemos, vamos a tener el mono monogol, el gol. El, el monogol, el, el mono El monogol gol prometió muchos goles. 30 me prometió. 30. Tiempo, tiempo para Burlingame y te da. Dice Ario. Te da, te da tiempo, te da tiempo. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo para Lema Seguros. Y por favor, Lema Seguros. Tu protección es nuestra prioridad. Frutas y verduras, cerca canancho, ancho, precio y calidad... Venta por mayor y menor, la mejor atención y calidad... En Salazar 477, nuestro nuevo local en Avenida Vergara 1142... Así los tenés a todos, y como te dije, no andes como un zaparrastroso. Te lo pido, por favor, vestite en Balón 7, que queda en Jaureche 1165... barón 7, en serio, yo te veo de vuelta por la calle vestido así... Te voy a gritar desde la otra cuadra... Le vamos a mandar un saludo muy grande, que también nos está viendo... Mientras enfocamos al equipo, ahí está... A Gaby López, que es el delegado general... Sí. De, del triangulito, ahí nos está viendo un saludo muy grande amigo, mañana, mañana. Le caemos en la pollería porque no, no tenemos más Milanesa de Pollo. No, y te lo dice así en público, No, no Gaby, tengo más Milanesa de Pollo. Gaby, es insoportable, Gaby. Es insoportable. Él me es quiere, sustoable. él me quiere, me aguanta. Gaby, Gaby, Gaby te quiere, te respete. Dice, Ario Jane Luna lo agujerió Ario, Gaby, Ario. Ya sé, ¿Sabes Gabriel, quién es Ario, no? Es que, sí, no. <risa> ¿Quién es Ario? ¿Quién será Ario? Ario Gabriel Ario. López, vamos a ser triángulo. Cristian Alfonso Vamos Homero y nos conseguimos un asado al fin picante. Vamos, ¡Cómo Viste, Julio, que vos nunca me trajiste las empanadas. Yo sé, <risa> no te puedo decir nada porque hoy estás de agregado. En el partido que están jugando el Deportivo Morón y Bomberos, tenemos. Después contanos cómo va ese partido. Si querés que te sigamos teniendo respeto. Oye, claro. <risa> bueno, Julio. Y ustedes se divierten ¿vale? que nosotros acá. Seguimos con el futsal Seguimos. y no dejamos de economero. cuentos. Homero está afilado, afilado, quiere todo, tiene un hambre, ¿qué ha pasado? Raspa le dice. Falta, tiro libre para el gal, tiro libre para el Deport. Vamos, Tomás Ledesma, vamos. El, el triángulo, ¿cómo van? ¿Cómo va el triángulo? Está ganando, está ganando Burlingame 2 a 1. Bien cortada. Opa. Bien cortada, bien el pelotazo que se comió el mono y nada, nada, agua, agua. Pero bueno el planteo de contraataque de dos tiros. Mariano Acuña, 2 a 1, gana el triangulito. Dice, gracias Mariano. Gracias, gracias, gracias. Y tenemos secretarios también entre el público. Porque están enganchados, porque están emocionados. Porque estaban esperando esto desde hace 400 mil años. Mirá ¿no? ¿No cuando le cuentes a tus nietos, a tus hijos. Ay, cuando ella era joven, sufrió una pandemia. de tres... Vos la de Chile. De sí, mil de, días? de mil Ajá, días. Sí, será más grande es insoportable el mono tira largo o sale de abajo tira largo, tira largo, tira largo el mono llega la defensa del Depor y sale en mitad de cancha el Depor jugando muy bien Hurlingan, Hurlingan abajo entonces mucha gente siguiendo la transmisión agradecidísimos agradecidísimos pero tremendo mañana después yo subo los dos partidos además de dónde está en Facebook, en la hora de Urlingan Deportes, también lo voy a subir a, a YouTube. Gonzalo Gutiérrez, saludos y éxitos desde Ezeiza, aguanta el deporte y viva el boxeo. ¡Wow! Motín Palacio, ah, muy deporte, bien, ¿o? muchas gracias. Sí, no podemos a... creerlo, no lo podemos creer lo que nos Miren, sucedió con el boxeo, contalo. Lo, lo que nos sucedió con el boxeo es tan impresionante que vamos a volver a pasar el boxeo a matar. De eso no le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. Éxito total, inesperado. Yo decía, yo decía, ¿quién nos va a ver, no? A, a, al, no, dúo, no al dúo, al dúo. No, no, pero además, además, la pasión por ese deporte, un deporte que ha cambiado técnica y tácticamente, pero tremendamente, es el día y la noche de lo que yo veía boxeo cuando era chico. Nada que ver, nada que ver. A todo esto tenemos un... Y chicas también peleando. Sí, sí, sí. Un tiro libre en mitad de cancha para el local, para Ay, el Deportivo cuanta, cuanta. Tigre. La defensa de Urlingan, a ver, bien, firme, sale jugando, sale jugando Ojo, Dylan, yo, yo quiero que lo vean a Dylan. Juega para el Tate y es lateral, lateral para Urlingan. Acá, acá cerquita de la cámara, lo hacemos con Tate, Tate, para atrás, para tanta suerte, porque me, le gusta que le digan tanta suerte, Porque yo quiero que me cuente por qué la historia de tanta suerte, en vez de Homero, pero bueno. Si tiene, si tiene suerte, que me diga que sale en la lotería, ¿viste? Mira. Así dejo de trabajar de, espera, de esto. Así ah, dejo espera. de trabajar de esto. Mira, muy Se bien. viene el 2-1-2-1-2-1 oh, y sí. 2-1 es gol. Muy bien. Buen gol. Empató Deportivo Tigre. 2 dos 2 dos estamos. Hay que revolearla, hay que revolearla. Lema, tu protección es nuestra seguridad, tu protección es nuestra prioridad. Lema, seguros 1550 49 29, 61 El carancho, frutas y verduras. Precio y calidad. Pero Federico me está sanitizando mientras paso las cosas. Me tira con el curso. Tenemos protocolo. Sí, me, tira, me, me viene tirando, no hay nadie alrededor nuestro. Saque el arco, de triangulito. Hacia ¿El arriba, protocolo el arco, ¿quién, lo, quién lo auspicia? El auspicia dice. A mi Brian, el jueves juega el tanque contra Buen Camino en el tanque. Están más que bienvenidos si quieren venir a tramitir. pero ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo soy eterno? <risa> ¿Que soy de goma? ¿Vos sabés cuánto tengo? Vamos a ver cómo hacemos. Pero me encanta la invitación y me encanta que nos tengan presentes ¿Sí? porque saben que nosotros sí podemos, vamos. No sale, decimos, por Otto, sale por otro, sale por otro. Recupera el Deportivo Tigre en mitad de cancha. Ahora hay que esperar, ahora hay que esperar. Y muchas gracias, Brian, por la invitación. Muchas, muchas, muchas gracias. Si hay en el local, puede ser. A ver, bien la marca de Burlingame. Todo esto lateral lindo partido. para Tigre. Lindo, lindo, lindo partido. Acercar un poco más el plano. Nosotros siempre decimos que nos gusta este plano acá ras de cancha porque estamos viendo lo mismo que ven en el banco de suplentes de ambos equipos. Lo que ven los jugadores también. La iluminación es buena. El espacio también. Lo jugó, el cual no lo vio. Se van a empujar ahí. ¿Quién fue Chile? Ojo. Bien, Nico Caruana. Que venía, venía bien, venía bien perfilado. Entra Pipo, entra, entra el mudo, así le decimos. El Trébol Díaz, se viene Vélez versus Deportivo Tigre, también van a estar, me imagino, llegar a ese partido. Y sí, Vélez Deportivo Tigre en Vélez, vamos a estar seguramente. Dale, si pueden, las puertas están abiertas, un saludo enorme y aguante el tanque, aguante el tanque, aguante todos los que sean deportistas, aguanten todos, todos los, los clubes de barrio, todos los clubes de barrio, aguanten, pero recontra aguanten. mira mira qué lindo, mira ve, ve cómo se la robó. Ve cómo se se vienen ellos y en el arriba. mono, el mono está atento. Bien, bien, bien, pero flojita un poquitito la defensa. ¿eh? Sí. Está creciendo el armado del ataque del del deportivo, local. del deportivo Tigre. Están armando mejor. Bien. Están dividiendo mucho, Burlingame. Ahí a ver, puede a ver. ser. A ver, ahí está. Uh, uh, y falta, tiro libre, Marca, el juez. Tiro libre para hurlingham pero estuvo cerca, estuvo cerca Gracias, y gracias, y gracias, en el oeste está el ajite, en el oeste está el aguante, en el oeste está el puzal, ¿Quién auspicia este remate? Estos remates, Federico, va a ser de cámara y yo te digo, esto lo, esto lo auspicia. Chisa fiesta, llegamos a Hurlingham en Jabreche 1090 con los mejores combos, envío sin cargo. ¿Dónde cuenta? queda? ¿Dónde chisa queda? fiesta, en Jabreche 1090, chisa fiesta, en Jaureche 1090. Dale, enganchate con ellos, mirá la foto que tienen, son impresionantes. Lo que tiene para tu fiesta y pet store, el shopping de tu mascota. Andate a Delford, Díaz, 1.801, qué lindo local. Acuario, peluquería, veterinaria y te peinan a vos también. Le darás un poco y te peinan, no tiene problema. Candy sí. Market, somos tu mayorista de golosinas. Promos cada semana en Avenida Vergara, 4802. Y tiro Libre Federico, más con los dedos que la cor. Porque se viene Nico Caruana, el caru, caru, caru, caru, caru, caru, ¡Oh! ah, El es caru, bueno. vale, está terrible. Gana Burlingame, gana Burlingame 3 a 2. Ecar Wolf fue apisado por Barón 7 a Merida Jaureche 1-1-6-5. Indumentaria masculina, yo ya te lo dije. No, entra ¿sí? por otro, entra por, por otro. Parratroso. Andá, Barón 7. Está bien. No, está viendo la electricidad. ¿Vos ahí qué lindo buffet? Ah, vos fuiste al buffet, que tienen de todo, de impecable la, la lista ahí de cosas para comer. Buenísimo la atención también. El club es grande, este ambiente es grande, está bien iluminado. Pero, pero, yo extraño el estadio, el microestadio de Urbín. Le mandamos extraño. un saludo muy grande también a Maru Cisneros, la novia esposa, no sé, de, de Nico Caruana. Muy bien, Maru. Gonzalo, we, ¿cómo van, Fede? We, vamos bien, acá, soportamos. Estamos perdido. bien, estamos bien. Okay. <risa> Hay que sacarla bien hablado, mono. Está ganando Hurlingham 3 a 2. Y Chalo preguntó cómo va, cómo va el partido. Gonzalo, sí. Aguiar es Chalo, pa. No sé si vos sabías. Sí, sí. ¿Qué es Chalo? Eh, ¿Sabías ahora? que es Chalo? Sí, sí, sí, que es Chalo. Lo que pasa es que me tiene... Me tiene... Estoy observando lo que dijimos, que está entrando mejor armado el Deportivo Tigre en el ataque. Y que están dividiendo mucho por, la pelota. Se viene Porotito. Limpiala, porotito es, limpia con vuelta. Homero. Homero de vuelta con Poroto. Sale urlen desde de abajo. Mueve, urlen mueve el triangulito. Se fue, se fue, se fue. Sí, se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue en mitad de cancha y es para... Es para Deportivo Tigre. Se viene, se viene el local... Arriba, Homero, arriba, Homero, sí, Homero, bien. Acá dice Diego, Diego Galera, ¿cuándo va Chalito a guiar al arco? Y hay que preguntarle al técnico. ¿eh? Hay que preguntarle, hay que preguntarle hay que al técnico. Es Ahí no nos podemos meter. No, no. Tengo ganas así de tirar púa, pero va que no? Le mandamos, un le mandamos un saludo muy grande a Diego y le mandamos un saludo muy grande a todo el plantel de Caballito Junior. Perfecto. Que el otro día se nos rompió el auto, si no estábamos ahí. Si no estábamos ahí, el auto justo palmó en la autopista del oeste, ¿podés creer? Levantó la temperatura a 300.000, era un volcán. Diego, mira la táctica del triángulo para, para decirse lo que... Sí, no me hagas recordar esa época, escúchame, papá. Te va a vivo. Dylan, Ariel, sale Burlingame desde abajo. Sí, ya sé que no quería por otro partido Hay que recuperarla ahora Porque se vienen ellos bien Y corner Corner número 463 al cubo Vale, a ver qué pasa Sí, nos perdimos la calentura. Se perdieron un lindo partido Íbamos con todo para allá, sin problema De repente, mire la temperatura Pero estaba, pareció un volcán que había bajo el capó Se había roto un tornillo, boludo, qué sé yo muy Buena bien. respuesta del mono. Otro córner, otro córner para el local. Pues no te preocupes porque lo arreglamos y después al otro día voy a hacerle lo mismo. <risa> ahora nos reímos, ahora nos reímos. El remate ahí está. Uy. Al otro arco Entra el Chili. Entró el Chili, Chili para Poroto. Está bien, está bien, está bien. Le falta rodaje, le falta rodaje a la pierna del Chili. Chele. Bien Dylan, bien Dylan. Se viene, se viene, se viene el local. Abre. Buena paralela y está puede ser. A ver. Gol oh, de ellos. 3 a 3. Muy lindo partido. Muy, muy buen partido. Muy buen partido. A mí me gusta el futsal. Este futsal. Con juego. Sin con falta. Tática, sin sin falta, falta. Con velocidad. Con inteligencia. Buscando y buscando y buscando hasta que encuentran. Esto es lo que nosotros queremos porque esto eleva la calidad del deporte. Eleva la calidad de los jugadores. Chile, el valor Dylan. de los jugadores. Dylan de vuelta a Chile. Me lo rebalearon al Chile el peso. No dice nada el Chile porque tiene, tiene más experiencia el Chile ¿En qué equipos no jugó el qué? Chile? La pregunta es al revés Además jugó en Vélez en cancha de once Yo ya con eso ya ya está Te quiero de por vida, Chile <risa> Bien, poroto! Están jugando bien los jugadores, eso me gusta, porque es la, la única forma que hay de elevar el nivel de este juego es que se jueguen bien, que haya buen juego. Entonces así se eleva, como digo, el nivel, el valor de los jugadores. Y, el, y también el público se tiene que animar cuando a futuro, un día de estos, la fantasés decida planificar el futsal, las canchas, dónde van a estar, con mayor cantidad de gente, como pasa en Bolivia. ¿Vos viste la cancha que tiene el futsal de los bolivianos? Es impresionante. Entra ¿verdad? cualquier cantidad de gente en ah, medio de la montaña. Se vienen ellos a ver, sin falta. Siguen. Sigue el chile Toca para Poroto. Línea. Mirá, Sale con mirá. Dylan. Mira, ¿eh? Ok, acá hay uno. Acá hay un muchacho. Hay alguna cosa que no cambia más para no dar nombre. Ya está, ya está. Pero ya está, ¿qué Leonel Hernán, vamos los Kogan, cómo se perdieron la victoria, la victoria contra Vélez. Oh, qué gracioso, ah, qué gracioso que Ah, no Leonel? están gastando, no están gastando. Qué gracioso que Leonel. Por suerte que no fuimos. No, mentira, mentira. Bueno, primer tiempo se termina. Cinco minutos y volvemos, yo corto ya. Cinco minutos y volvemos a sacar. tres a tres estamos.